Buenas tardes señores a todos, bienvenidos a Noti Análisis Esta tarde es preciosísima, una tarde eh, que se nota medio nublado Que ya va a llover, no va a llover Una humedad increíble, una calor increíble Estamos en verano, gracias a Dios Gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo, gracias gracias María Las bendiciones para cada uno de ustedes que está en su casita El que está enfermito ahora, el que está medio malito, una gripe A mi querida madre caridad. Que Valle, ojalá que se sane rápido Esa gripecita que tiene una gripecita ya a esta hora, ¿verdad? Es fuerte, esta calor. Y también a los que están enfermitos en su casa, las bendiciones, que pongan de su parte que Jesús le va a ayudar. Las bendiciones para Pedro Fernando, donde quiera que se encuentre también, para Rosy también, esa gran familia. Las bendiciones para cada uno de ellos en esta tarde hermosísima, preciosísima, que vamos allá a usted, todas las informaciones, todos los detalles eh, que se la va a llevar de cada noticia. Eh, se ha confirmado ya, según tenemos informaciones, de que el PRM ya va a llevar a Olmedo Cava como diputado, que ya está fijado, a Franklin Romero como senador y a Amado Ten como alcalde por esa entidad política. Esas es son las informaciones que recibimos de personas de, de entero crédito dentro del Partido Revolucionario Moderno. esas son las informaciones. Pero allí en la tarde... Eh, hubo un, una forma de protesta contra la constitución frente al Congreso Nacional donde legisladores del partido de la liberación mexicana, parte de legisladores que simpatizan con Leonel Fernández eh, fueron como hablar con, con los agentes policiales donde se iba a poner una caseta y estos fueron entonces eh, agredidos por la policía, le ganó bomba lágrima, que uno de ellos fue hospitalizado. Esto ha creado en la sociedad una polvareda de esta situación que está pasando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que se está disputando, lo que es la presidencial donde Leonel Fernández eh, pues, ha expresado que modificar la constitución sería una dictadura. Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, no ha dicho nada sobre la constitución. Y nada sobre la modificación, sino que está jugando el ajedrez de una forma eh, estratégica, mandando primero a los peones para ver y medir, para ver cómo se mide la fuerza, a ver cómo está su candidatura. Mientras Leónel Fernández, eh, que está opuesto a la constitución, también está mandando sus peones a la calle en protesta de que no se modifique la constitución. Conjuntamente con los partidos de oposiciones, no están de acuerdo de que esa constitución. ...no sea modificada, porque hay que respetar la constitución... ...esa es la posición de la parte de Leonel Fernández... ...mientras que la parte danilista dice que sí, que se puede modificar... ...porque simplemente es un solo párrafo... ...y que eh, Danilo Medina se merece cuatro años más... ...y que esa, eh, Danilo es la esperanza del Partido de la Liberación Dominicana... ...entonces estas posiciones encontradas... ...pues han provocado que eh, tanto la gente de Leonel Fernández estén en las calles hoy en día y se está provocando entonces de que ha habido choque ya ahora los agentes policiales deben ser un poquito mucho más prudentes eh, sabiendo que son manifestaciones internas de un partido político donde las ambiciones de ambos, de ambos líderes tanto de Leonel Fernández como, como de Medina se ha, se ha rebosado la copa a la sociedad prácticamente y que mantiene en vilo a la nación de que si va o no va de que se va a la reelección, de que eh, el Congreso está cuartelado, que hay personas, que hay, persona, hay guardias para este tipo de protestas. La oposición eh, ha expresado que si se va a modificar la constitución, hasta ellos van también a protestar. La pregunta que uno se hace, ¿cuántas veces eh, los presidentes del de, de año 1844, de cuando Pedro Santana y esas epopeyas de presidente que han pasado de la historia dominicana, esa constitución la han modificado, han vuelto un trapo. Porque esa constitución del año 1844, del 6 de noviembre, no era nuestra. Fueron franceses que nos la impusieron a nosotros. Imagínense. Entonces, cada presidente que, de una forma coyuntural para salir del paso, acepta todo tal que en sus cuatro años. Leonel Fernández, quien en el año eh, 2000 llevaba a Danilo Medina frente a Hipólito Mejía, que sufrió una derrota, Leonel vuelve en 2004. Para el 2008, pues Danilo expresa una palabra que se volvió casi en toda la parte del mundo, el poder me aplastó. Y entonces, 2012, pues... Con la modificación de la constitución que le permitía, le permitía a Leonel Fernández seguir por cuatro años más, le pasa la antorcha a Danilo Medina. Y Danilo prometió que en cuatro años iba a, ser, iba a tratarse de todo, entonces, en el año 2015 se modifica esta constitución para permitir nunca jamás y que Danilo se postule por cuatro años más hasta el 2020. A lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se da una coyuntura, entonces Danilo. Eh, firma, según dice la, la gente de, de Luis Fernández, un contrato, ¿no? pues un convenio donde dice que se le ponga la Constitución que es transferible hasta el 2020. Pero a Danilo también le toca eh, cuatro años más, porque el 2015 dice, cuatro, eh, siguiente periodo y cuatro años más. Pero la, el párrafo que dice que, que, es, que es transferible ese periodo, ...hasta 2020... ...entonces esa es la parte... ...que pone a Danilo en jaque mate... ...en jaque mate en sentido que hay que modificar esa parte... ...para que entonces... ...los cuatro años de Danilo tengan problemas... ...y esa es la parte que prefiero ahora... ...la constitución es... ...universal... ...no existencial... ...es colectivo y difuso a la vez... ...difuso es la protección colectiva de una colectividad... ...y es la primera vez... ...yo creo que no hay que notarlo en la historia de la República Dominicana... Que le, le violan los derechos fundamentales a una persona. Y yo creo que esa es la parte fundamental que está buscando la gente de Danilo Medina, de modificar la constitución en base a esa parte de la constitución que no puede ser ni violarle su derecho como ciudadano para que participe en otro periodo electoral. Esas son las condiciones que hay. Entonces, estas dos fuerzas políticas a lo interno del PLD ha provocado entonces prácticamente un limbo político hasta que Danilo no hable. Y Danilo ya, el tiempo está avanzando, va a tener que expresarse para que participe entonces a lo interno de esa organización política para la que son las primarias en el mes de octubre y que se inscriba su candidatura. ¿Y cuál es el temor de una reelección? ¿Cuál es el temor? Hipólito lo intentó en el, año, en el año 2004, cuando fue yo a que era la fuerza que... Que emergía dentro de, del PRD, pero Hipólito Mejía avasalló a Félix bonilla y el pueblo dijo, no, espérate Hipólito, así no es. Le entregó entonces la antocha a Leónel Fernández. Ahora, las condiciones de aquellos tiempo no son las condiciones de ahora, es eh, distinto. En aquellos tiempo pues, eh, Hipólito Mejía tenía una crisis económica grave, ustedes se recuerdan de que gas se disparó a 60, 65, el gas se disparó por las nubes una política diseñada, de una oposición diseñada para crearle a un PRD un caos en, en esos cuatro años en que llegó a retorno al partido de la liberación dominicana en el año 2012 Leonel Fernández no puede, le pasa entonces el mando y ahora estamos con Danilo Medina el partido de la liberación dominicana es un partido que tiene su estructura organizada y nosotros lamentamos este tipo de situaciones que estamos observando ...dentro de la organización política que fue fundada por el profesor Juan Bosch... ...ya el PLD no es un partido eh, romántico, no es un partido de ideales bochistas... ...sino o sea, ya un partido de ideales capitalistas... ...de que en un grupo quiere llegar al poder y otro grupo quiere mantenerse en el poder... ...ese grupo duró ocho años en el poder, quiere buscar también ocho años más para el poder... Yo pienso que el PLD debe autocriticarse, analizar, y ellos tienen esa capacidad de hacerlo. Porque la democracia con un partido, tanto como el PLD, tanto como el PRM, como el PRD, Partido Reformista, está en crisis, entonces la democracia se pone en crisis también. Ojalá que esta parte de la diatriba que tienen tanto Leonel Fernández... Con que no se modifica la constitución y tanto la gente de Danilo tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, deben reunirse y tratar de que a esa organización llegue la unidad y la paz, para que haya una democracia transparente. De otra parte, felicitamos al PRM que ya se está organizando, ya ha habido problemas en algunos sitios también, aunque haga problemas, pero eh, ellos están ya en su parte organizativa. Yo creo que el PLD ya también debe ya trabajar con la parte, con la parte organizativa en cuanto a, a las elecciones. El caso de Salcedo, que se ha creado también problemática ya, eh, el antidoping que ha expresado el presidente Salcedo, del Partido de Liberación Unicana, lo he dicho claramente, pelado, que, que, que esos candidatos a que se le den antidoping. Estamos de acuerdo de que toda aquella persona que vaya eh, a participar en esta gran asamblea de democracia, para, el, para la tercera semana de febrero, lo que son los regidores y lo que son también eh, los alcaldes, alcaldesa, vicealcalde y vicealcaldesa y los directores y directoras, pues también eh, se hagan el antidoping, porque esas personas ya están allí sin problema de narcótico. Estamos de acuerdo 100%. Pero también a otra parte, que la ley 33-18, no sé si lo, ha, lo tiene. ...que son los recursos económicos de la entidad política, ...¿quiénes financian la campaña de los partidos políticos?... ...¿de dónde vienen esos recursos económicos?... ...¿quiénes aportan a la campaña?... ...si queremos transpolarnos, si vamos a transpolarnos ahora mismo... A, ...a Inglaterra, el Partido Laborista de Inglaterra... ...le pasó un caso de, de que ese partido pues no supo justificar en el Congreso las 60 mil eterlinas que le llegaron a ellos, y no supo justificarlo de quienes depositaron esa eterlinas para la campaña electoral para la parte congresionales El Partido Laborista, lo que hizo que hicieron todos diputados y senadores que renunciaron porque no hubo una justificación de esas 60 mil eterlinas. Si vengamos aquí en la República Dominicana, usted dice, ¿cuánto vale entonces un senador para una campaña electoral? ¿Cuánto tienen que invertir una campaña electoral un senador? Se está hablando de de 100 millones, de 150 millones para un senador ¿cuánto tiene que invertir un diputado para una campaña electoral? se está hablando de 80 hasta de 100 millones de pesos ¿cuánto tiene que invertir un alcalde para una campaña electoral? tiene que buscar 60 70 millones ¿cuánto ahora tiene que invertir un regidor? porque ya no tiene arrastre ¿cuánto dinero tiene que comprar un regidor para que eh, para buscar amigos amigas convencerlo de que vayan a votar por él también se lleva recursos económicos en, esta, en este nuevo paradigma de la, este tipo de nueva campaña electoral pues este nuevo paradigma va a crear también dentro de los candidatos a cargo eh, municipales a cargo también congresuales y a cargo presidenciales eh, va a crear ciertas confusiones porque el que no tenga recursos económicos lamentablemente eh, no va a poder eh, llegar a la currul, por eso que hay muchos valores de muchos dirigentes buenos de los partidos que están de emergente, que son buenos dirigentes, buenos muchachos en las políticas pero el manje no le da para llegar al la currul, si usted agarra el perfil de estos candidatos de cada uno de ellos, son candidatos eh, que tienen un perfil eh, intachable. Eh, pero, lamentablemente, la cultura dominicana en las políticas, que se ha creado una cultura, que lo crearon los mismos partidos políticos, ese tipo de cultura, ese tipo de cultura lo crearon ellos ahora, ya el dominicano dice, si no me da lo mío, yo no te voy a votar. Y ahí es que estamos fuñidos, dice un amigo mío. Ahí es que estamos de verdad un poquito mal. Esa es la oportunidad que le da el pueblo dominicano de decir, elige tus mejores hombres para las elecciones electorales, elige tus mejores administradores del Estado. Es la oportunidad que tiene cada dominicano de seleccionar hombres y mujeres probos para dirigir un estado y para elegir los pequeños estados que son los municipios es la oportunidad más hermosa que le dan entonces usted dominicano nosotros como dominica, a pensar y analizar por quiénes vamos a hacer nuestros votos para febrero y por quiénes vamos a hacer nuestros votos para el mes de mayo cuál será cuál es la alcaldía que de verdad va, va a ser la representación genuina que va a ser una alcaldía transparente una alcaldía eh, con un pequeño gobierno, con unos regidores que saben y, y que dominen la ley, la ley 176-107, y que dominan también los estamentos del Ayuntamiento Municipal, y saben cuáles son funciones como regidores, que es fiscalizar. Y los alcaldes también que saben a qué van allí, a administrar recursos del Estado, de ese pequeño Estado, para ponerlo en beneficio de una, de una población en diferentes áreas, de un presupuesto participativo, manejarlo en forma transparente, a los ciudadanos de escasos recursos económicos, tener una ayuda especial, porque esos pequeños gobiernos resuelven grandes problemas en la ciudad. Así que vamos a eh, observar eh, comportamiento, ¿verdad? de bueno adelante de ya de los partidos políticos y lamentamos la situación de, de ayer de los congresistas de, de parte del partido de diversión dominicana y parte de la gente de Leonel Fernández que eso no, no debiera suceder, no debiera pasar porque este es un país que es democrático y toda marcha pacífica no puede ser agredida, toda persona personas que están desarmadas no puede ser golpeada, todo lo contrario la comunicación y el diálogo es permanente y parece que esos policías eh, no saben cómo guiar o no están preparados para esa comunicación entre esos tipos de movimientos. Bueno, vamos arriba, señor director, con Franklin Romero, que nos tiene algunas informaciones que tiene Franklin Romero, del de Partido Revolucionario Moderno, candidato a senador. Vamos a ver si ya, señor director, vamos con Franklin Romero, la primera imagen que tenemos allá arriba. Vamos arriba entonces.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 cero publicidad de radio y televisión, solamente lugares cerrados, como locales de los partidos, eh, locales que se fueran a rentar, lugares cerrados, vamos a ser específicos en eso. Luego entonces tenemos que en agosto 22, el registro de las precandidaturas en la Junta Central Electoral. Ahí sí ya se dice quiénes son los candidatos que van a...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 escogen sus candidatos recordemos que solamente van a primarias el partido revolucionario moderno y el partido de la Liberación dominicana uno van con primarias cerradas y otro van con primarias abiertas y aclaro, primarias cerradas el partido revolucionario moderno donde solamente votan lo que está inscrito en el padrón de ese partido y las primarias abiertas que como va el PBB es como el padrón de la Junta Central Electoral donde todo el mundo puede votar esa es la única diferencia entonces para aclarar más tu pregunta no hay reserva de candidatos en el PRM hay reserva de candidaturas en mi caso que yo podría aspirar a una senaduría que podría aspirar a una alcaldía que podría aspirar de nuevo a la diputación todavía eso no está claro porque los partidos ahora que hacen las reservas pues entonces ...hacen encuestas... ...para ver quiénes son... ...los que dan mejores números... ...para cada posición... ...espero que con esto... ...quede aclarado... ...que no hay reserva de candidatos... ...sí hay rumores... ...porque hay algunas encuestas... ...que nos han hecho públicas... ...que dicen quiénes dan mejores números... ...para cada posición... ...así que... ...estamos a la orden... ...para aclarar cualquier duda... ...pero por favor... ...vamos a informarnos... ...con la ley 3318... ...que es la que nos corresponde ahora... ...por las primarias... Y luego también estudiar la ley electoral, que es la que va a regir las elecciones generales. Recordemos que las elecciones municipales van el 16 de febrero del 2020 y las elecciones presidenciales y congresuales van en mayo 17 del 2020. Hasta ahora. Gracias. Claro. Motel Villas San Francisco. Poseemos los más altos niveles de calidad en la hostelería moderna. Somos pioneros en el servicio. Motel Villas San Francisco. Carretera Nueva, kilómetro 5, San Francisco de Macorís. te damos otro saludo para José Tomás García administrador verdad, excelente administrador de la estación Tezaco Pisqueya, eh, una bella persona tiene una familia hermosísima, le felicito a José Tomás García un abrazo donde quiera que se encuentre eh, conversar con José Tomás García enriquecerse de verdad que es una familia muy honorable muy organizada también igual que los hermanos Moya también eh, está situado ahí mismo eh, cerca de la CODAR, una familia organizada, el eh, papá Moya también, son personas trabajadoras todas. Un saludo para ellos. Eh, Franklin Romero, con mucho respeto que usted se me merece. No es verdad que usted, aunque el PRM haga reservado esas tres candidaturas. La de alcalde, Franklin, usted no es pira alcalde. Usted no es senador. O sea, acaba con la diputación. O sea, si observamos lo que nosotros hablamos en principio de que tanto Amado Tenke tiene buenos sondeos políticos, Franklin tiene buenos sondeos los numeritos en el Senado, y lo Cava, Entonces José Luis Rodríguez, oigan, órgan, se bien, el PRM descansa. Está Alex Díaz como alcalde que representa el PRM está Franklin Romero como un gran líder del PRM está Domedo Cava y José Luis Rodríguez y ahora Amado Ten son cinco grandes dirigentes que tienen. de esos cinco hay tres que no es verdad que el PRM lo va a mandar a fusilarlo a una primaria cerrada esto no es verdad Franklin no es verdad porque esos recursos que se van a lo interno, a lo interno de esa campaña no lo, va, no lo va a poner en riesgo. Mientras que el PLD tiene dos regidores y un diputado también reservado. Entonces, tanto a Milka Romero y a Andrea Costa se van a enfrentar en la primeras abiertas. Los candidatos o las candidatas a lo que era alcaldía la alcaldesa Milady Núñez Juan eh, José José Sábado y también el equipo de Leonel Fernández que tiene un equipo que está tirando a la alcaldía y que tiene Manuel Trinidad por Danilo Medina se va a enfrentar a una primaria y los 11 regidores del partido de la liberación mexicana tanto de la gente de Danilo Villa como tanto la gente de León Fernández, se va a enfrentar a esa primaria. ¿Quién ganará de Amica Romero en la primaria? Y nuestro gran amigo de Senoví. ¿Quién ganará de eso? Bueno, quién sabe. Así que está la situación, señores. Vamos entonces con nosotros información. Tenemos una información que me invitan a misionada para la construcción del puente de, Fuerte de hasta yo voy a participar en eso, señor. ¿Qué está pasando con este puente de Uganda? Ayuntamiento, gobernación, trabajen en esto, vamos a escuchar informaciones. Sí, ciertamente nosotros estaremos participando el próximo miércoles de lo que es una mechonada conjuntamente con el FARC por los grupos sociales de este pueblo, donde vamos a estar demandando, como siempre, lo que es el inicio del puente de Comunica de con las niñas de Cáceres. Ahí vamos a estar firmes y no descartamos un llamado a huelga en los próximos días porque entendemos que las autoridades se han quedado de brazos cruzados ante los reclamos de esta comunidad y de todas las comunidades de este pueblo. Estamos firmes y seguiremos firmes esperando que las autoridades inicien esa obra de tan, de tan grande magnitud porque está bueno ya de estar esperando una obra que no arranca y que lamentablemente tenemos nosotros que estar cruzando Exponiendo a los niños de este sector y de otros sectores a caer al vacío en ese puente, un puente que ya las condiciones que tiene no son las mejores. Vamos firme a la calle en cualquier momento, las autoridades no nos han dejado de otra y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero de por Dios, ¿y cuánto año lleva para construir ese puente? ¿Cuál es el presupuesto que lleva? Los cabezales, cuánto se lleva, ayuntamiento, regidores. Miren, lo que son del municipio, cuando el municipio no tiene los recursos suficientes, entonces va a la gobernación, para que la gobernación entonces lo meta en el presupuesto nacional, o si no que obras públicas coopere, o si no el ayuntamiento, como hizo también con el sector 27 de febrero, busca la ayuda de la Unión Europea para que el presupuesto ese puente. Falta voluntad política, tanto del de ayuntamiento municipal, que son las personas competentes porque está dentro de la ciudad, y los gobiernos eh, pequeños y el presupuesto no da entonces, lo que hacen es que buscan una ayuda al Estado Dominicano para cumplir esas necesidades. Así de sencillo, no es que hay tanta vuelta para ese pequeño puente. Apoyamos la mencionada Ahora que se ve buena esa mencionada, ay papá. Vamos arriba entonces. Tenemos que ir en la joven. Acuchillada, ay, Dios mío, jardín jardín, Ay, mi la alta gracia. ¿Qué pasa eh, en ¿En ay, está pasando? Ey. Encarnación. Encarnación. De los aidines. De los jardines. ¿Cómo resulta herido? Explíqueme. Ella estaba llegando a la casa. Y cuando iba a abrir la puerta, ahí mismo llegó un prófugo y lo saludó y le dio una vez le dio puñalada Y él llamó a la mamá y la mamá, y la mamá traje a la ahí. Supuestamente se le y nada a ella. Pero ¿por qué fue eso entonces entre ellos? Por nada, de qué fue por nada, de que. Ellos no tienen alguna rencilla personal antes. No, di que nunca nada dijo la madre. ¿Cómo se llama quién lo hirió a él? Sandy.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 ¿Ustedes quieren que sea, que sea detenido? que le hizo eso? Sí, que sea detenido, que se presente, que dé la cara, sí. Porque no, él no es un animal ni es un pez tampoco, güey. Eh. ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una. Pero le, no sé qué fue lo que le... El sí, yo creo fue eh, el, el, el hígado lo que fue. Está delicado entonces. Está muy delicado, güey. Eh, que dé la cara. ¿Es un pues, suyo? plácida encarnación. ¿Usted qué era? El... Tía de él. Su tía. Ya está. Dios santo, ¿y qué es lo que está pasando? Oye, pero sin ningún tipo de problema, lo agarran a puñalada. Oye, no, por Nadie puede apuñalar a nadie por dársela. Y si el tipo está Profundo de la justicia, entonces ya la policía tiene pista de quién fue que le dio la puñalada. Y así que está la situación. Deseo de ver sangre. Ay, Dios mío. Amparo Señor Jesús. Protégenos, bueno, tenemos otra información. Quieren a DJ Seguridad, un centro de diversión. a ver qué pasó allí entonces, señor director. Andy. Andy, ¿cómo te pasó eso? Salí de mi trabajo. ¿Tú trabajas en un centro de despedida de vida alcohólicas aquí? No, una discoteca. Una discoteca. Entonces, ¿qué te dijeron ellos, Andy? Nada. No. ¿Qué Ahora te hayan... llevaron? ¿Qué te llevaron? El teléfono mío, me la memoria que yo trabajo y ¿Dinero? ¡Ay, güey, yo tenía dinero! dinero. dinero. Sí, algo, güey, tenía ¿Cuántos eran? Como 200 o 300 pesos, o sea, aquella muchacha fue que lo que ¿Y quitamos? ese disparo que tuvieron en pieza entonces, cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro, y hizo así, con la pistola y ¿no? disparó entonces? ¿Dónde está el corazón, boludo? De vista, sí, lo veo ¿Eso fue en calle entonces? Calle está 6 ¿En dónde? La calle Salcedo. Ya, un Ángel Antonio y Nice. Me llevan mi celular una pistolita de que yo tenía y no se veía ni 700 pesos. No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad en el Bravo. Sí. Porque nosotros subimos juntos. ¿Y entonces específicamente qué calle fue eso? En la Salcedo, casi esquina Cristino Ceno. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? Tres. ¿Cómo tres personas? En un motor. En un motor, el que no sé andaba. En uno de los Fendi, que parece en Cristo. Si sí, ellos dijeron dale un tiro, y cuando se iban, porque disparan y le rechinan como a la una y media, porque el bravo lo cierran a la una los domingos. Ay, Dios mío, tres elementos desconocidos en esos motores, da, tirando tiros como si fuera una vaquerada. Dale un dictado, un tiro. Oye, ¿cómo que está la situación? Y cuando entonces viene, lo agarra a mucha hombres, comienzan a llamar a mamá, a papá, y no me den, no, no me cagan golpes. Muchachos delincuentes, miren, ustedes son odiados por todo el mundo y despreciados por esa actitud que tienen ustedes. Era que no había policía patrullando esa noche por ahí. Me dice un amigo mío que antes de la noche también andaban iba acabando por ahí, por, por ahí, por la calle Salcedo atención patrulla pónganse la pila porque de verdad que si se le da un chance a ellos acaban con San Francisco Macorri entero los delincuentes no tienen perdón de Dios los delincuentes de verdad que está pena de esos jóvenes que a poca edad lo meten a prisión que a poca edad también pierdan su vida bueno finalmente vamos a las imágenes de, de la calle Castillo Arriba son las imágenes de la calle Castillo Arriba que comunica a una serie de sectores, tanto los sectores ahí, eh, Radio Taína, digo, sector Taína, eh, está también Santa Lucía, todos esos, todos esos sectores también, está y Marte, eh, que comunica ese, esa, esa, la lista de las calles viejas, la calle Castillo, miren cómo está deteriorado, ¿Cómo que dicen los habitantes de ese sector sobre el asfaltado que están exigiendo y con mucha razón porque esa gente paga impuestos, atención a los días, vamos a buscar la forma de asfaltarle a esa gente eh, esa calle ahí, de que esos ciudadanos tienen el mismo derecho como todo el mundo porque pagan impuestos de una forma indirecta. Vamos a escucharlo a cada uno de ellos. Lo dijo tú, es lo, lo mismo, queremos que no lo arreglen el callejón porque es que uno está que no puede ni siquiera caminar por aquí, los motores no pueden pasar, los, ni los conchos, los vehículos, eh, imagínate. O sea, esto claro. ¿Qué tiempo tiene que dejar Igual, como 12 años, desde la otra vez del gobierno, pues fue que fue que le tiraron un afaltico y ya no han vuelto jamás. ¿Han llamado a las autoridades? No, no, no hemos llamado. ¿Hemos llamado ustedes como la comunidad? Ah, sí. Hacemos un llamado, sí, a ver si nos ayudan a esto. <ríe> Ramona frías. Eso está... Que no se puede bajar por ahí, eso está, muchachos, hoyo por tu partes, eso es como que está eso. Mucho hoyo, mucho hoyo, y no, y vinieron no, una vez y no le hicieron nada, y nunca le han hecho nada a ese hoyo, nunca. Que más no hay quien pase por la calle? Todo, todo malo, pero quiera no que quien la no tira, oye y oye, oye y hoy, ya le un hoyo, y ya todo, eso es todo. Bueno, señores, ya llegamos a la parte final de Notianálisis. Análisis. Freddy Rodríguez estuvo con ustedes combateado, designado por Pedro Fernández. Esperen la otra bateador sin nada, que es Giovanni Paulino, que está por pues, repeña también como bateador sin nada, que va a estar entonces noticiario de Telenor. Viene a los días, concluyendo, entonces nos vamos con el toque de queda. Canal 10 de Telenor, y Telenor tiene la misión con el pueblo de servirle a ustedes y proteger también la buena costumbre de nuestra cultura también. Telenor, de servicio para todos. Hasta la próxima.